El lateral, el lateral está cambiado, si sí, la cosa es para que no lo cambiéis, que siempre sea de la misma forma nombre, eh, título en un idioma, título en otro, y lo de represión en gráfica se ve claramente lo que ponía, o sea que es mejor de la otra forma, el lateral ese es para que no lo cambiéis. Eh, el juego en sí, lo primero, hay que decir que está muy original los grafiquitos de abajo, o sea con los pies, o sea está eso está eso gracioso. Eh, las huellas están, las huellas están en la en la esa. Eh, la cuestión es el tiempo, pues. Esto lo podía haber simplificado tanto texto nada más que poniendo las iniciales y entonces podéis hacerlo con una cosa como esto, ponéis aquí tiempo y lo ponéis. Entonces eso ocupa, ocuparía menos espacio. Está bien que hayáis puesto cosas de contenido motor, pero no es necesario si explicáis bien, los, los, si ponéis claramente los objetivos. Y si han faltado algunas calificaciones, porque faltan algunas calificaciones. Y no hace falta eso de poner a partir de tres años, sino ponerlo más pequeño y poner más calificaciones, ponerlo con esta estructura. Eh, Objetivos motores, mejorar el equilibrio, desarrollar la coordinación, desarrollar, vale, lanzar la piedra dentro de la casilla, tal, saltar, recoger, ¿eh? conseguir el mayor número de puntos para el equipo y el que tenga más puntos, gana. Pues el objetivo de meta pues está bien puesto. Y nada, por lo demás, yo lo veo, lo veo bien. Eso del tiempo es una cosa que no aunque hay una cosa que no está muy clara, tiempo de objetivo motor, no, tiempo de actividad motora dentro de objetivo, ¿vale? Eh, y ya está, por lo demás me parece bien, y empezar. Pues ya está, somos Vázquez Manuel, nosotros vamos a hacer la rayuela, pero aparte de eso, para coger las piernas, para poder tirar la rayuela, tenéis que hacer una especie de relevo, ¿vale? Y vais a competir dos equipos allí y dos equipos allí. Vale, y ahora mi compañero Berta va a decir un poquito cómo se juega la rayuela y cómo se va a conseguir las puntas. Vale, pues el juego de la rayuela consiste en pasar por todas las casillas que, que tenemos aquí, estas estarían en condiciones normales, eh, serían dibujadas con tiza y demás, pero aquí en el suelo pues no se puede. Y dentro de cada, cada casilla habría un número, entonces habría que pasar por cada una de ellas saltando. ¿De qué forma? Pues las casillas, que solo hay una, pues estaría con un pie a la pata coja y las que hay dos, pues se salta llevando. ¿Cómo se salta? Pues evitando la casilla que en ese momento te toca. ¿Y cómo se va a escoger la que te toca? Porque tú tienes que lanzar tu piedra en orden. Pues primero la lanza al uno y la uno es la que no pisa. Entonces, si me no toca esta primera, pues primero salto dos voy hasta el final, aquí sin salirme, tengo que volver y cuando llego a la casilla donde lanza la piedra, la cojo y sin que salga a ver. Vale. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la variante? Bueno, para que estemos más activos. Que para poder tirar la piedra hay que conseguirla. ¿Cómo se consigue? las tenemos allá al final. ¿Veis esta línea negra? Pues en la que continúa en el otro lado. Hay que traspasar y coger la piedra. ¿Cómo se coge? El que coge la piedra no puede tocar el suelo en todo el recorrido. ¿Qué significa? Que además tiene que cogerlo. Entre todos hay que cogerlo, el siguiente que le toca, Eva, coge la queda sin tocar el suelo y tienen que volver con ella. ¿De acuerdo? Tres. vamos a ir separando. Nos vamos a ir separando por lo dos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 con la mierda eh?